Hay libros que nos atrapan, libros que nos emocionan, libros que nos hacen pensar y cada uno lleva el sonido de las hojas.